Muy buenas a todos amigos de YouTube. Hoy vamos a hacer una grabación de, en nuestro PowerPoint. Vamos a hacer que nuestra presentación que tengamos se grabe. Que nosotros grabemos nuestra propia presentación de PowerPoint. Que el mismo programa se grabe. Empezamos desde cero. Vamos a hacer una presentación desde cero para que podamos ver vamos a poner como ejemplo prueba para youtube ya que pusimos prueba para youtube vamos a copiar esta información para poner varios slides para poder ver cómo se hará el video. Vamos a poner el mismo el mismo tema para que podamos ver cómo grabar nuestra pantalla. No necesitamos ningún editor adicional. Vamos a utilizar el mismo PowerPoint para hacer nuestra propia grabación. Entonces, ya que tenemos esta parte nos dirigimos a la parte que dice grabar o record luego que estamos en esta parte en la primera parte de la pestaña hay una opción que dice grabar desde la presentación eh, que está presente o sea desde, de, desde la slide que tiene y desde el inicio. Entonces como sé que está. En la número 3. Y si le doy arriba. Comienza desde la número 3. Nosotros queremos que haga desde el inicio. Entonces le vamos a dar. A esta parte. No empieza a grabar. Simplemente se pone. En el marco de grabar. Entonces le vamos a dar donde dice iniciar entonces va a poner un conteo y en este preciso momento si sí está grabando el powerpoint la propia presentación entonces por eso le decía que pusiéramos varias para que pudiéramos ver cómo se iba a ver entonces voy a cambiar a la siguiente y ya se terminaron porque todas eran las mismas pero en su presentación todas serán diferentes y de esta manera es que se graba una presentación. Entonces, vieron que cuando se terminó se pausó automáticamente el video. Entonces, ya que salimos del de video, nos estamos preguntando cómo lo grabamos si solo aparece esta esta parte entonces vamos a reproducir para sí, ver este lo que hemos grabado si sí está grabando y prueban vamos a quitar esta parte cerré el programa como quien dice cerré la parte donde está grabando pero cómo guardo el video que acabo de grabar, porque no se ve, no sé dónde está. Entonces vamos a darle en esta misma pestaña, en esta parte que dice exportar. Vamos a exportar. Y en esta parte seleccionamos la calidad del video que queremos exportar entonces como creamos un vídeo nuevo nosotros vamos a darle a crear vídeo si tienen un cd o algo pueden hacerlo de diferente manera hay diferentes opciones pero la opción que vamos a utilizar en este vídeo es esta entonces eligen el lugar que quieren exportar ese vídeo que acabaron de hacer hay dos formatos pero el más común es el mp4 entonces le dan donde dice guardar y aquí abajo debajo ven cómo va el proceso eh, grabando ese vídeo o sea exportando ese vídeo que ya acabamos de grabar hace unos momentos ya que se guardó vamos a probar nuestro vídeo que es este y le hacemos clic Pudieron ver el ejemplo de cómo exportar un vídeo que acaban de grabar de una presentación de PowerPoint. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del vídeo.